Hola, saludos a todos y a todas. Este, les solicito de manera respetuosa si pueden activar sus cámaras para poder dar inicio a la presente sesión de cabildo que fue convocada para el día de hoy y poder iniciar a la brevedad. ¿Ya estamos? Bien, pues muchas gracias a todas y a todos. Veo que están conectados. Y décima cuarta sesión ordinaria de Cabildo, 28 de julio del año 2021. Muy buenas tardes, sean bienvenidas todas y todos ustedes a esta sesión. que Está llevada videoconferencia video de manera remota, la cual se lleva a cabo con fundamento en lo establecido por el artículo 33. Párrafo segundo del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí, en concordancia con el esquema estratégico dispuesto por esta administración municipal a fin de garantizar la salud y evitar la propagación del COVID-19, provocando con este tipo de medidas una sana distancia. Quiero pedirles a los miembros de este honorable cuerpo colegiado que tengan activo su teléfono celular, para que en caso de que haya cualquier desperfecto, inmediatamente podamos nosotros arreglarlo a través de la Dirección de Innovación Tecnológica. De igual manera, como ustedes saben, les pido de manera respetuosa nos apeguemos, al reglamento en el tema del uso de las intervenciones y con el tiempo para poder llevar de manera ágil y propia la misma sesión de cabildo. Hago de conocimiento de todos ustedes que esta sesión de cabildo será subida a la página de este honorable ayuntamiento y podrán ser consultadas bajo el link www.sanluis.gov.mx siendo las 13 horas con 8 minutos del día de hoy, miércoles 28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 Regidora María Verónica Campillo Salazar. Presente. Buen día a todos. Buen día, regidora. Regidor Juan Antonio Salas Herrera. Regidora Ana Rosa Pineda Gel. Presente. Regidora Lidia Karina Zavala Rodríguez.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 Presente, secretario, buenas tardes, presidente y compañeros, saludos. Buenas tardes, síndico. Síndica municipal, Alicia Nayeli Vázquez Martínez. Presente. Se informa a nuestro presidente municipal, maestro Javier Nava Palacios, y también a este cuerpo colegiado que se acaba de recibir en Secretaría General un justificante del regidor Eloy Franklin Sarabia. Al mismo tiempo, se le informa a nuestro presidente municipal que se encuentra reunido el quórum que establecen los artículos 25 de la ley orgánica del municipio y 38 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí para celebrar esta décima cuarta sesión ordinaria de cabildo que fue convocada para el día de hoy. Como segundo punto dentro del orden del día, se da el uso de la palabra a nuestro presidente municipal, maestro Javier Nava Palacios, para que haga la declaratoria de validez de la presente sesión.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 Y como tercer punto dentro del orden del día se somete a consideración y en su caso aprobación de este cuerpo colegiado el acta de la décima tercera sesión ordinaria del 15 de julio del año 2021 toda vez que este documento de cuya aprobación se trata fue entregada previamente para revisión al presidente municipal síndicos y regidores dentro del término establecido en el artículo 74 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí y no habiéndose recibido observaciones se dan por conformes con el contenido de la misma en virtud de lo anterior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 ¿Abstenciones? Se aprueba así por mayoría. Segundo, se somete a su aprobación el acta de cabildo de la décima tercera sesión ordinaria del 15 de julio del año 2021 y de conformidad como lo establecen los artículos 50 y 52 del reglamento interno,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 aprueba así por mayoría y se les hará llegar el acta de cuya mansión se trata para que se pueda recabar la firma anteriormente veo la mano levantada del regidor cristian iván azuara azuara adelante regidor y también del eh, síndico municipal muchas gracias secretario nada más para pedirle copia certificada del acta que se acaba de aprobar que es la del, del 15, quince si se me hace eh, el favor ello regidor y le cedo el uso de la voz a nuestro síndico municipal. Adelante, síndico. Gracias, secretario. El motivo de, de solicitar la voz es para explicar lo que pareciera una falta de respeto de parte mía por no ejercer un voto respecto de la aprobación de las actas. Sin embargo, me gustaría dar cuenta que no estuve presente en esas, por lo tanto, me veo obligado a, a, a no votarlas. De igual manera, agradezco el, el, el apoyo del, del ayuntamiento durante esta intervención médica agradecer y reconocer el trabajo del, del, del servicio médico y pues bueno ponerme las órdenes de todos ustedes ya que a partir de la fecha me reincorpora a mi trabajo muchas gracias buen día muchas gracias hídrico municipal y asentada su intervención y no es un gusto tenerlo nuevamente en las sesiones de cabildo como cuarto punto dentro del orden del día se somete a su consideración y en su caso a aprobación de este honorable cabildo el dictamen que presenta la comisión permanente de hacienda municipal se hace del conocimiento de los presentes que en secretaría general se recibió escrito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 manifiesten el sentido de su voto levantando la mano, los que estén a favor en contra abstenciones nada más una aclaración no registré el sentido del voto del síndico municipal, perdón síndico perfecto, siendo así se aprueba por unanimidad, adelante regidor Sí, muchas gracias. Hago de su conocimiento que a solicitud de la síndica municipal licenciada Alicia Nayeli Vázquez Martínez se llevó a cabo el estudio del dictamen jurídico de modificación al acuerdo de Cabildo de fecha 24 de noviembre del año 1994, en el que se autorizó la donación de un predio de 3.438 metros cuadrados ubicado entre Avenida Rincón de los Canarios y Río Paisanos del fraccionamiento Rinconadas 3 y 4 de esta ciudad a favor de la Secretaría de Educación Pública, donde a la fecha se encuentra funcionando la Escuela Primaria General Mariano Jiménez, con la finalidad de actualizar medidas y colindancias, así como regularizar la tenencia de la propiedad a favor de gobierno del Estado con destino a la Secretaría de Educación de gobierno del Estado. En virtud de lo anterior, en la sesión de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, celebrada con fecha 14 de julio del año en curso, se analizó y se aprobó el dictamen jurídico pre presentado por la síndica municipal, el cual fue aprobado por unanimidad. En virtud de lo anterior, le solicito atentamente al secretario general que este dictamen se someta a la consideración de los miembros del cabildo. Regidor, y se somete a consideración... El dictamen que presenta la Comisión Permanente de Hacienda Municipal relativo a la modificación al acuerdo de cabildo de fecha 24 de noviembre del año 1994 en el que se autorizó la donación de un predio de 3.438 metros cuadrados en favor de la Secretaría de Educación Pública y de conformidad como lo señalan los artículos 50 y 52, del reglamento interno se, por, se procede a realizar la votación por lo que le solicito respetuosamente manifiestan el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor, se aprueba por unanimidad. Como quinto punto dentro del orden del día, se somete a consideración y en claro. su caso, perdón, veo la mano levantada del de regidor Ángel Reina y de nuestra síndica municipal. Adelante, regidor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Eh, pues solamente quiero comentarles que, pues me da mucho gusto que se haya aprobado esta parte del terreno de la Escuela Mariano Jiménez de manera unánime, puesto que esto se viene pues trabajando pues ya de, de tiempo atrás, la síndico no me va a dejar mentir, eh, ya lleva más de un año este proceso, lo bueno es que lo podemos este, llevar a cabo, y pues más allá de, de que nosotros lo, lo hayamos hecho, pues los principales beneficiarios van a ser pues los niños y los maestros, eh, agradezco a la síndico por su trabajo y sobre todo por su dedicación, este, y pues a darle con todo, que este día, pues, los niños y los maestros van a estar muy agradecidos con nosotros. Gracias, es cuanto. Perfecto, regidor y asentado en acta la intervención y el trabajo que se está haciendo en la comisión. Adelante, síndica municipal. Gracias, igual mi, mi comentario va en el mismo sentido que del regidor Ángel, este fue un trabajo que se hizo de la mano eh, de la dirección de educación, de Ángel eh, que fue quien nos, nos trajo el tema y nos presentó a, a los padres de familia y al, y al maestro director eh, yo creo que van a estar muy contentos yo sí quería hacer mención de que esto es un tema que llevan ellos tratando de sacar desde hace ya muchísimos años y administraciones vean la, la sesión de cabildo desde cuándo es y hasta ahorita vamos a poder regularizar les, les estamos apoyando en, en algo muy bueno para, para los alumnos para los padres de familia para el director y pues para la población en general. Entonces, muchísimas gracias por, por su apoyo y por su voto y pues las gestiones que se tuvieron que hacer con las distintas direcciones de aquí del ayuntamiento. Muy agradecida con todos los directores. Entonces, ese, ese era mi comentario. Gracias. Perfecto, síndica municipal. Muchas gracias por el comentario. Como quinto punto dentro del orden del día, se somete a su consideración y en su caso, aprobación de este honorable cabildo, el dictamen que presenta en forma conjunta las Comisiones Permanentes de Gobernación y Desarrollo, Equipamiento Urbano y Catastro. Se hace del conocimiento de los presentes, que en Secretaría General se recibió escrito de los presidentes de las Comisiones Permanentes de Gobernación y Desarrollo, Equipamiento Urbano y Catastro, solicitándose agendar a un punto dentro del orden del día, por lo que cedo el uso de la voz, a la regidora María Verónica Campillo Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, para que dé a conocer el dictamen que hoy día se presenta. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Consonancia, señor presidente. En virtud de que el dictamen que hoy se presenta fue so oportunamente circulado a cada uno de ustedes, pido se dispense la lectura del mismo. Asimismo, le informo que el regidor Alfredo Lujambio es quien dará a conocer los pormenores del dictamen. Muchas gracias, regidora presidenta de la Comisión de Gobernación. Y a petición de nuestra regidora Verónica Campillo Salazar, someto a su consideración la dispensa de de la lectura del dictamen que hoy se presenta, por lo que procedo a realizar la votación en forma económica en los términos de los artículos 50 y 52 del reglamento interno y les pido manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba así por unanimidad. Cedo el uso de la voz a nuestro regidor Alfredo Lujambio Cataño. Adelante, regidor. Secretario, yo no voté a favor, no fue unanimidad. Ah, perdón, perdón, perdón, perdón. Entonces, porque se me está en contra. Abstenciones. Siendo así, se aprueba por mayoría. Adelante, regidor Alfredo Lujambio Cataño. Sí, gracias, secretario, y con la venia del, del presidente y con un saludo afectuoso a todas mis compañeras y compañeros de este honorable cuerpo colegiado. Eh, eh, primeramente eh, quisiera reconocer la participación, eh, la dedicación. El esfuerzo de todos aquellos, eh, muchos de ustedes y también las direcciones eh, que permitieron eh, llegar a y concretar la labor de elaborar un nuevo instrumento legal que va a integrar, organizar y operar de mejor manera el funcionamiento del Catastro Municipal de la Ciudad de San Luis Potosí. Estamos conscientes que constituye una de las áreas más sensibles por la atención al público de mayor contacto e interacción con los ciudadanía. Eh, así como también eh, de una gran relevancia para la hacienda municipal. El presente proyecto es el resultado de trabajos de aproximadamente un año, un poquito más de un año, que representa este esfuerzo conjunto tanto de la Comisión Permanente de Gobernación y todos eh, sus integrantes, como también de la Comisión Permanente de Desarrollo, Equipamiento Urbano y Catastro, cuyas acciones sin lugar a dudas se traducen en la eficacia no solo a nuestro marco normativo, sino también a nuestra gestión de gobierno. Cabe destacar que la participación del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí y del Colegio de Notarios Públicos del Estado en la creación del presente reglamento fueron ingredientes esenciales para un entendimiento y un eh, diseño participativo de este nuevo instrumento. El nuevo reglamento se integra por seis títulos, 20 capítulos y 102 artículos que reflejan con mucha mayor agilidad administrativa, pues crean expedientes, folios, formularios electrónicos y una serie de innovaciones que eran ya necesarias para nuestra ciudad. Un rasgo determinante de este nuevo reglamento es la, eh, la evolución, las bases hacia un catálogo eh, catastral digital encaminado a la implementación de nuevas tecnologías también para, de la información que van a favorecer la condición para compartir la información catastral con las diversas dependencias del gobierno municipal para una mejor regularización, una simplificación de los trámites y no solo en materia de catastro, sino también con impacto hacia las áreas de desarrollo urbano, seguridad pública, comercio, entre otras áreas del gobierno municipal. Entre las principales aportaciones del rediseño normativo del nuevo reglamento eh, a las que hemos llegado a consenso, y que hoy en día se presentan aquí a la consideración de todos los integrantes de este honorable Cabildo, me permito destacar las siguientes. Se determinan las condiciones en que se realizarán visitas de campo a, a los eh, bienes inmuebles de la ciudad. Se establece la obligación de contar con una cartografía actualizada, eh, con cierta periodicidad. Se prevé el proceder de la autoridad cuando se detecta algún predio que se encuentra con algún traslape o con alguna o varias discrepancias en sus escrituras o en sus eh, colindancias. Se normalizan los requisitos que deben de cumplir los notarios, jueces y demás autoridades con fe pública para la presentación del traslado de dominio y la manifestación catastral. Por todo esto, el nuevo reglamento de catastro del municipio de San Luis Potosí que está hoy a la consideración de este Cabildo, pues propone eh, modernizar las tareas del catastro, propone habilitar la incorporación de nuevas tecnologías, tanto para la gestión del catastro, como para la actualización del catálogo eh, del padrón catastral del gobierno municipal, y también redundarán en una mayor efectividad y eficacia de las funciones del catastro y que también redundarán en una recaudación pues, justa y vigente de eh, las eh, tributaciones catastrales correspondientes. En virtud de lo anterior, le solicito atentamente al secretario general que este dictamen se someta a la consideración de los miembros de este honorable cabildo. Muchas gracias, eh, regidor. Y se somete así a consideración con la mano levantada del regidor Cristian Azuara. Adelante, regidor. Muchas gracias, secretario. Antes de hacer la, la votación, eh, adelanto eh, dentro de la misma, agradecerle al regidor Alfredo Lujambio, toda vez que las mesas de trabajo que se realizaron dentro de este eh, reglamento, eh, pues hicieron, eh, escuchando todas las voces, al menos de los regidores, desde los primeros reglamentos, en la cual veo que se toman en cuenta, no nada más escuchan porque se han escuchado, pero se toman en cuenta las diferentes voces para empezar de su persona. Varias observaciones que se hicieron dentro de este mismo, que se trabajó en varias mesas eh, sin una rapidez, sino simplemente al sacarlo lo mejor. Varias observaciones que hizo a bien el regidor también Alfredo Lujambio, que tenía detalles este reglamento en esta misma, en la cual vuelvo a repetir, agradezco que aunque no estuve en la última sesión, de la Comisión de Gobernación, al día de hoy me doy cuenta que estas observaciones eh, dadas tanto por el regidor Alfredo Lujambio como su servidor, pues se tomaron en cuenta. es cuento. Muchas gracias, regidor Cristiana Suárez. Se somete entonces así a consideración el dictamen que presenta en forma conjunta las comisiones permanentes de Gobernación y Desarrollo y Equipamiento Urbano y Catastro relativo al reglamento de Catastro del municipio de San Luis. Voto sí, y de conformidad como lo señalan el artículo 50 y 52 del reglamento interno, se procede a realizar la votación, por lo que le solicito respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. En contra. Abstenciones.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 solicita la intervención de personal de esa dirección con la finalidad de generar un dictamen correspondiente a evaluar la situación para otorgar una nomenclatura propuesta en la vialidad privada, camino al aguaje. Dicha arteria se encuentra señalada en el plano D05 de la zonificación secundaria, Distrito V, Progreso Satélite del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, 2021 como una vialidad existente, además de que la misma se encuentra contenida en cartografía catastral y físicamente existe un acceso que da frente a diversos predios, el cual abarca un tramo comprendido entre Camino al Aguaje y Avenida Simón Díaz de esta ciudad. En virtud de lo anterior, en la sesión de la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas de fecha 21 de julio del año en curso, se analizó y se aprobó la solicitud presentada por la directora de Administración y Desarrollo Urbano, referente a la asignación de nomenclatura a una vialidad ubicada entre Camino al Aguaje y Avenida Simón Díaz, del fraccionamiento Simón Díaz, con pretendido nombre de, de privada Camino al Aguaje, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. En virtud de lo anterior, le solicito atentamente al secretario general que este dictamen se someta a la consideración de los miembros del cabildo. Muchas gracias, regidor. Y siendo así, se somete a consideración el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas relativo a la solicitud presentada por la directora de Administración y Desarrollo Urbano referente a la asignación de nomenclatura a una vialidad ubicada entre Camino Alaguaje y Avenida Simón Díaz, del fraccionamiento Simón Díaz, con pretendido nombre de Privada Camino Alaguaje.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 Un momento, nada más quiero checar tanto el audio o el video del propio regidor, Ángel Manuel Reina Sánchez. Adelante, regidor. Está teniendo problemas... La conexión del nuestro regidor Ángel Manuel Reina Sánchez, creo que ya está nuevamente. Adelante regidor, si hay algún inconveniente o si alguna falla, este, detenemos la presente sesión para que esté funcionando muy bien su conexión. Adelante regidor. Regidor Ángel puede dar el punto aquí en la oficina si gusta. Sí, gracias, gracias. Este, voy a, a, a solicitar ayuda y si no, pues me paso a otro equipo. Adelante, uh, creo que esto está funcionando bien su, su conexión, regidor. Adelante. Sí, ya, ya está funcionando bien. Ah, bueno, este, muy buenas tardes, compañeros del honorable Cabildo. Gracias. Eh, pues cuál es el objetivo principal de este proyecto. Eh... Sí, me están escuchando bien, ¿verdad? Híjole, perdón, regidor. Este, creo que sin, es deficiente la señal que tiene dentro de su computadora. Eh, bo, deme un minutito para que vaya la gente de la Dirección de Innovación Tecnológica. Ojalá se pueda reinstalar y si no vemos, si pudiese acceder a otro equipo para que no haya este impedimento en su conexión. Voy a, entonces a... Hacer una pausa en la presente sesión para que lo asista la Dirección de Innovación Tecnológica. Creo que ya. A ver, exactamente. Le solicito a los regidores, al parecer está nuevamente activada la conexión del regidor Ángel Manuel Reina Sánchez. Sí, me les pido que se puedan conectar. Adelante, regidor. Bueno, eh. Buenas tardes compañeros y miembros del honorable Cabildo. Pues les quiero comentar más o menos en qué consiste este proyecto. Este proyecto, pues es un proyecto muy ambicioso que se tenía pensado realizar ya desde hace bastante tiempo. Sin embargo, eh, pues se, se realizó hasta que se aprobó la modificación del reglamento interno del municipio. Eh, en el reglamento interno del municipio, una vez que se actualizó, se dio cuenta de que la dirección de deporte ahora sí, pues iba a ser un, realmente una dirección. Entonces nosotros optamos por eh, agregar una fracción en el artículo de deporte donde se les, se les obligara a las direcciones a hacer un premio municipal de manera anual. Ajá. Este y bueno el deporte tiene que ser considerado por todo gobierno como un eje central de desarrollo integral de la sociedad es un agente de cambio que puede marcar un gran, una gran diferencia en un entorno social fracturado entonces pues de ser así agradezco también al equipo de trabajo del director Ricardo García Rojas por darme la oportunidad de, de llevar a cabo este proyecto dentro del seno de la comisión a todos los integrantes también de la comisión eh, porque realmente estamos dejando pues, de ser aprobado pues, una huella imborrable en el deporte municipal. Uh -huh. Asimismo, también motivaremos a más personas a realizar de deporte, el deporte, perdón, de una manera competitiva, sabiendo que más allá de la satisfacción personal, el gobierno también le reconocerá su esfuerzo. Uh -huh. En virtud de lo anterior... Le solicito atentamente al secretario general que ese dictamen se someta a la consideración de los miembros del Cabildo. Muchas gracias, regidor presidente de la comisión. Diciendo si se somete a consideración el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud relativo a la emisión y publicación de la convocatoria Premio Municipal del Deporte, edición 2021.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 Eh, pues nuevamente gracias a todos los presentes sabemos que este es nuestro trabajo sin embargo quiero reconocer su apoyo para hacer que esto sucediera eh, tomando en cuenta que somos los primeros que se atrevieron a dar este gran paso gracias totales y por la dignificación del deporte gracias compañeros muchas gracias regidor Ángel Manuel Reina Sánchez por este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 En este honorable cabildo, el cual fue circulado previamente a todos los presentes para su conocimiento, por lo que respetuosamente les solicito tengan a bien dispensar la lectura del mismo. Siérvanse manifestando, levantando la mano. Los que estén a favor. Ahí está. Se aprueba así por unanimidad. Como noveno punto dentro del orden del día, tenemos la clau Veo la mano levantada, perdón, del regidor Cristian Azuara y también del síndico municipal. Adelante, regidor. Muchas gracias, secretario. Siempre en ese punto oh, me dirijo a usted, ahora me dijo a los compañeros eh, regidores. Por ahí tenemos eh, algunas actas, compañeros, pendientes que se entreguen de Secretaría General, pero es porque varios de los que están presentes no se les encuentran en sus áreas de trabajo desde hace un mes para que firmen eh, Varios de ustedes han exigido estas mismas actas y siguen sin firmarlas. Ahora les pido, ahora a los regidores que están ausentes por más de un mes en todas las oficinas, pudieran mínimo mandar a alguien para que se firmara esta misma. Ven que el secretario se le complica entregar lo que se les pide y no le damos las herramientas para poderlo hacer. Entonces pedirles compañeros porque sí atoran las peticiones de los compañeros regidores ya van. Eh, en este caso, dos actas que se están pidiendo, que están pendientes por firma de eh, varios compañeros de aquí. Es cuanto a ah, comentarle por un secretario, aprovechando el uso de la voz. Hoy se entrega o aprobamos una convocatoria al, al premio del deporte en la cual aplaudo en cuestión de esta administración, pero en la misma congruencia, secretario, algo que está dentro de sus funciones fue el premio al Potosino Distinguido, la cual no se entregó eh, en ese momento. Esta es la cuarta vez que le comento sobre este premio, sobre la convocatoria que nunca salió. Entonces, para ser congruentes en esta misma y de premiar y dignificar al deportista, pues también dignificar aquel Potosino Distinguido, que en esta ocasión, eh, el año anterior, no, no se le entregó este reconocimiento. El poderle pedir que verifiquemos y reanimemos si se puede hacer lo concerniente para que se entregue este premio es cuánto sí a ver, este nada más ahí con la, el uso de la voz este y como tema de aclaración que efectivamente no está dentro de mis funciones lo que está comentando está justamente en acuerdos de cabildo la convocatoria y como saben estamos ahorita en temas de, de, de pandemia y la cual pues se tendrá obviamente que regular esa convocatoria para que se pueda efectivamente proceder a ese convocatoria de fotocinodistintos adelante re, este síndico municipal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 un avance fundamental. Claro que hay que seguir trabajando en estos instrumentos, pero es eh, realmente muy importante para la ciudad después de la aprobación de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y desarrollo urbano y de centro de población, pues seguir avanzando en este tipo de instrumentos. Qué bueno que eh, se pudo avanzar en ello. Eh, reconozco y por supuesto felicito a las y los integrantes de las comisiones respectivas y por supuesto a seguir trabajando para que todos los instrumentos eh, sigan Adecuándose a una realidad como la que vivimos eh, hoy en día en San Luis Potosí. Y por supuesto, felicitaciones igualmente por el tema de la convocatoria, de esta, eh, digamos, reconocimiento al deporte potosino municipal, en donde finalmente lo que se busca, como ya lo dijo el regidor Ángel Reina, pues es lograr también este reconocimiento a quienes en muchos casos han dado su vida entera al deporte potosino, lo logramos desde la administración municipal creando la dirección del deporte municipal como un avance importante y está la inversión realmente eh, extraordinaria hecha en los eh, unidades deportivas y centros de desarrollo comunitario para fomentar este tipo de esquemas en la sociedad y que esto nos traiga pues una mejor ciudadanía y la posibilidad de tener eh, un eh, espacio público más apto para el desarrollo pleno de la personalidad y de las actividades de cada una y cada uno de los habitantes de San Luis Potosí. Entonces, agradezco de verdad y reconozco el trabajo, el, todo el trabajo realizado en comisiones. Muchas gracias de nueva cuenta. Con fundamento en el artículo 61 del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí y habiendo sido agotados los puntos del orden del día, doy por clausurada la presente sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 13 horas con 45 minutos del día 28 de julio, del año dos mil veintiuno. Muchas gracias de nuevo cuenta a todas y a todos. Se levanta la sesión. Hasta pronto. Buenas tardes para todos. Saludos. Gracias. Saludos. Buenas tardes. Hasta luego.